En .NET 5 las funcionalidades necesarias para conectarnos a SQL Server no están incluidas en la base class library. Para eso vamos a tener que incorporar una biblioteca externa que es de Microsoft, pero que no viene por defecto con .NET. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Eh, Clic derecho en el proyecto, Manage Nugget Package o eh, Manejar Paquetes Nugget. Nugget es el administrador de paquetes de mm, punto .NET, eh, si alguno conoce de JavaScript. Eh, es lo mismo que NPM, Node Package Manager, que es el manejador de paquetes de Node, de Node.js, otro Runtime, un Runtime, pero de Javascript. Para .NET tenemos Nugget. Y desde Visual Studio, en este administrador de paquetes Nugget, vamos a tener estas tres pestañas, donde en una vamos a ver lo que tenemos instalado, en este caso nada. Las posibles actualizaciones, como no tenemos nada instalado, no hay nada. Después tenemos Browse, si ¿sí? o... Eh, examinar en español acá vamos a buscar el paquete que queremos instalar que es system.data.sql y el primero que nos aparece sí que eh, dice system.data.sql client by Microsoft le vamos a dar install y lo que va a hacer es instalarnos la biblioteca para conectarnos a SQL Server y para trabajar con bases de datos desde .NET. Le vamos a dar a aceptar a todo lo que nos aparezca. Y por último, lo que nos estaría faltando, yo acá tengo mi clase Data Access con eh, las, las dos, los dos tipos de datos que se usan para trabajar con base de datos, que son SQL Connection, que es para conectarse, y SQL Command, que es para ejecutar o manejar los, las sentencias y consultas que vamos a hacer sobre la base de datos, es eh, referenciar al namespace con using. ¿no? Entonces vamos a hacer using system.sql.dataClient. No, SQL en client es that SQL client. Ahí está. Exactamente igual que cómo se llama el paquete que instalamos. Fíjense que una vez que hago esto, ya se va el error eh, del IDE. Y ya tenemos nuestros tipos de datos referenciados. ¿Cómo podemos ver dónde está eh, referenciado este paquete? Bueno, muy simple. Dependencias. Vamos al proyecto, dependencies, packages, y fíjense que tenemos system.data.sqlclient con la versión que instalamos. Si, no, eh, si nosotros tuviéramos otro proyecto, fíjense que cuando, eh, no sé, voy a crear una aplicación de consola cualquiera, fíjense que cuando nosotros referenciamos un proyecto, como veníamos haciendo, no aparece bajo packages, sino que aparece bajo projects. Las referencias internas del código fuente de los mismos proyectos de la solución van a aparecer bajo projects, mientras que los paquetes externos instalados a través de Nugget van a aparecer en packages.